Soltar, me tomo solo un minuto. Me imagino parada a la orilla de un río, mirando cómo el agua fluye. Observo los peces en el agua y muy cerca puedo ver un bote pequeño. El bote no está amarrado y está por flotar a la deriva. Decido poner en él todas mis preocupaciones temores, ansiedades y suavemente lo empujo, mirando al bote flotar a la distancia me siento liviana y cómoda, libre y relajada.